Buenos días, eh, muchas gracias a todos y a todas por venir y a los que nos vean luego por el, nuestro canal de, de YouTube, el del Instituto. Eh, bueno, hoy tenemos la suerte de, de contar con la presencia de, de Rosalillo y bueno, voy a presentarla brevemente porque tiene un currículum muy extenso, pero bueno, tengo aquí un resumen, <risa> tengo la chuleta, la voy a usar. Bueno, Rosalillo es catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, en el apartado de gestión pues ha sido... Eh, la, la directora del grado de Estadística y Empresa Nosotros tenemos aquí nuestro grado de Estadística Empresarial Copiado <risas> Copiado, hay que copiar bien <risas> eh, ha, ha sido directora de su departamento, el departamento de Estadística y actualmente bueno pues es la directora del UC3M eh, Santander Big Data Institute ¿okay? En la parte de investigación ha publicado más de 80 artículos en revistas de, de internacionales de, de impacto ha dirigido 16 tesis, tesis doctorales y ha colaborado en una gran cantidad de proyectos, tanto a nivel público como privado. Eh, ha obtenido varios previ, previo, premios de investigación y por su labor docente, como el premio de excelencia del Banco Santander. Ha sido profesora visitante en la Universidad de California, en la Universidad de, de Arizona también. Eh, desde 2014 pertenece a varias comisiones de evaluación de, de ANECA y actualmente pertenece al panel de matemáticas de la Agencia Estatal de Investigación. Y también está muy comprometida con las labores de, de divulgación científica, y aunque no es tan habitual eso en es nuestra área de conocimiento, y es la creadora de los eventos, yo no lo sabía, pero del Stat Wars, que bueno, pues es famoso a nivel nacional e incluso bueno, internacional. Y bueno, algo más he preparado para aquí. <risas> a modo de resumen. Tiene abiertas muchísimas líneas de investigación, la verdad. Muchas, yo he puesto aquí por mencionar algunas, ¿no? El uso de técnicas multivariantes en Big Data, interpretabilidad de los resultados derivados del uso de técnicas de aprendizaje automático, análisis de datos funcionales y un largo etcétera. Y justamente hoy viene a hablarnos sobre métodos escalables de detección de valores atípicos para datos funcionales. Así que, Rosa, gracias por hacernos un hueco en tu agenda complicadísima. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y por supuesto gracias por la invitación cursada por Juan Aparicio que evidentemente acepté con gusto cuando me lo hizo y además se cuadró a la agenda que yo tenía y, y bueno, pudimos cuadrar este, este día. ¿no? Eh, con respecto al, al, a lo que os voy a contar hoy, estuve pensando en, en qué contaros de lo que tengo abierto y creo que, bueno, puesto que me dijo que iba a ver a estudiantes de doctorado, me pareció bonito eh, presentaros una línea de investigación desde el inicio hasta el final, que ha sido la lectura de tesis, bueno, todavía no está defendida eh, por entero la tesis, la, la lectura definitiva, pero sí al departamento. ¿no? Entonces, para que veáis cómo evoluciona una línea de, de investigación y cómo se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Creo que puede ser, de alguna forma, pedagógico para, para vosotros. Entonces os voy a hablar, eh, bueno, esto es un trabajo conjunto con eh, Antonio Fernández Hanta, que es de INDEA Networks, y con Oluwasegun Ojo, para, para mí es Segu, que es un estudiante nigeriano que, que es el que finalmente cogió el hilo de lo que os voy a contar e hicimos una, una tesis doctoral. Os voy a hablar sobre eh, eh, detección de outliers en datos funcionales, pero cuando esos datos son muy masivos y esto viene propiciado fundamentalmente por un tema de investigación que se inicia porque una empresa nos contrata bueno, un trabajo multidisciplinar para de alguna forma determinar usuarios influyentes en redes sociales. Esto dio lugar a una colaboración entre un grupo de ingenieros y un grupo de, de estadísticos, es lo que se llama hoy en día un trabajo multidisciplinar, que, que yo lo aconsejo siempre, aunque desde el punto de vista del rendimiento en, en, en clave de Papers, tardas mucho más en sacarle partido. Fijaros que esto se publica en el 2018 y nosotros llevábamos trabajando dos años en este, en este trabajo. O sea, El trabajo multidisciplinar es muy agradecido, me parece muy interesante, pero sí que es verdad que hasta que gente de distintas disciplinas somos capaces de hablar el mismo idioma, se pierde un poco, un poco de tiempo. ¿no? Entonces Voy a pasar brevemente por este trabajo porque es el inicio de todo y luego ya me meto en cosas más metodológicas. Evidentemente, el problema que nos plantea la empresa en un principio es estar relacionado con redes sociales, que como ya todos hoy podemos suponer, eh, tienen una importancia eh, decisiva pues, en nuestra vida a la hora de colocar... Eh, mensajes a la hora de eh, temas políticos, temas eh, eh, de marketing, porque de alguna manera es como se está moviendo la sociedad de hoy en día y los jóvenes. ¿no? Entonces, un problema muy recurrente es identificar usuarios que son influyentes o interesantes pero donde no haya ninguna métrica a priori determinada, es decir, una, en la mayor parte de la literatura se podría decir que un influyente pues es aquel que tiene un número muy grande de likes, ¿cuántos? Pues no sabemos. A nosotros la empresa lo que nos dijo es que querían abordar este problema pero sin ninguna información previamente establecida, sino nos dieron la base de datos y sacar de ahí, la base de datos era Google+, que es una base de datos que ahora mismo no se, no se utiliza, pero que... Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de bajarla con el grupo este eh, de ingenieros. ¿no? Entonces, la principal contribución en este tipo de trabajo era desarrollar una técnica que no tuviese en cuenta ninguna métrica a priori y que dejara que de alguna forma más o menos natural se descubrieran esas personas que eran influyentes. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues convirtiendo un problema muy grande, ya os podéis imaginar que cualquier red de usuario tiene una dimensión bastante grande, estamos hablando de millones de usuarios, lo convertimos en un problema estadístico, a mí me gusta mucho resaltar la palabra de estadístico, en Big Data. ¿no? Y ahora vais a ver cómo, cómo fue la cosa. Para empezar os presento la base de datos, era una base de datos de 10 millones de usuarios que la gente esta ingeniera pues consiguió bajarse con todos los permisos eh, posibles. Para cada uno de los usuarios se, re, se tenía información sobre 23 variables diferentes. Esas variables, de alguna forma, presentaban la conectividad de las personas, ¿no? por ejemplo, el número de amigos, el número de seguidores, métricas de centralidad, que de alguna forma daban la idea de la popularidad del, del usuario, daban información sobre la actividad, pues el número de likes, el número de eh, publicaciones que tenía, que daba la, el nivel de actividad, y luego datos sobre el nombre, localización y el engagement que tenían dentro de la red. Eh, en principio nosotros quitamos aquellos usuarios que durante los dos años que, que contaba la base de datos no habían publicado al menos 10 POPs, porque esos son consumidores de la red, pero en ningún caso iban a ser usuarios influyentes, la, la base de datos finalmente eh, tenía esta dimensión de aproximadamente 5.700.000 usuarios. Estamos hablando ya de un tema pues, eh, bastante serio a nivel, a nivel de tamaño. ¿no? Bueno, entonces, eh, evidentemente cuando yo tengo 23 variables y yo quiero ver algo, la forma es imposible hacerlo en, en, en las coordenadas usuales que utilizamos, una alternativa muy conveniente es utilizar eh, coordenadas paralelas, es decir, nosotros, cada usuario es una de estas curvas que está aquí, como veis, eh, en forma muy de polígono, ¿no? de, de muy, muy picuda, en la que nosotros vemos cuáles son los valores de las 23 variables. En el fondo, esto lo que nos dice es que cada usuario tiene asociada una función, en este caso una función muy abrupta, pero una, una función, y eso nos permite eh, considerar el siguiente paso, que, bueno, que no es esta novedad de utilizar eh, coordenadas paralelas no es nueva, sino que ya había sido utilizada en la literatura, pero al final nos permite considerar que cada usuario es una curva. ¿vale? Una curva que la podemos suavizar, pero en principio para nosotros no es una curva. Bueno, pues qué bien, porque eso también nos permite considerar cada usuario como un dato funcional y aplicar toda la literatura y toda la metodología que hay, que hay realizada en estadística sobre el área de, datos, de análisis de datos funcionales. No sé si en esta audiencia estáis familiarizados con el concepto de dato funcional o no, sabéis que existe. O sea, os, voy a, os voy a presentar dos o tres transparencias para que veáis un poco de qué va, aunque no hay mucho, no voy a entrar mucho en las tripas, ¿no? Pero vamos, un dato funcional es considerar que una observación viene determinada por un proceso estocástico, con lo cual tengo una función, o simplemente que es un dato que en esencia es función. Todo lo que hay detrás acerca de la teoría de la función de distribución generadora de esos datos en el ámbito de datos funcionales es muy complejo, porque tenemos que partir de la hipótesis que, por ejemplo, estamos en espacios de Hilbert o estamos en espacios eh, L2, o sea, es algo realmente conceptualmente difícil porque ni siquiera está definido lo que sería una densidad. Sin embargo, ha habido muchísima, eh, ha proliferado mucho la investigación en este ámbito porque, como veréis, en el ámbito de las aplicaciones tiene bastante eh, repercusión. Os voy a presentar tres bases de datos que son muy conocidas en la literatura. Una es el crecimiento, o sea, eh, eh, una base de datos de chicas a las cuales se les mide a lo largo del tiempo, en, cada una en un momento determinado. En esencia, la curva que representa cómo ha crecido es una función, aunque nosotros solamente tomamos observaciones en los momentos en los que las hemos medido. Otro, por ejemplo, es el periodograma en, en base logarítmica, cuando nosotros pronunciamos el, el fonema EA, -E ah, eh, bueno, en inglés es el EA. -E. Y luego datos que lo que hacen es monitorizar la, la proporción de nitrógeno de oxígeno que hay en el, en el ambiente cada hora, a lo largo de una serie de años, ¿vale? Entonces, todos esos son datos que en esencia yo puedo concebir como función aunque a la hora de la verdad solamente tomo observaciones en momentos discretizados, ¿vale? Pero el aspecto es este, el aspecto es que cuando yo hago un suavizado de los datos, en este caso todavía no se han suavizado estos son funciones y ahí pues se puede eh, manejar toda la artillería que se ha, se, ha, se ha hecho para funciones, que es pasar toda la estadística clásica, por ejemplo eh, eh, clustering, por ejemplo clasificación supervisada, contrastes de hipótesis, todo lo que yo puedo hacer con la estadística multivariante, llevármelo al campo funcional. Vale. bueno Entonces, volviendo a la, al problema que nos ocupa, para nosotros un usuario relevante es un usuario atípico, es una persona que resalta en algún sentido con respecto a la masa, por eso nosotros vamos a decir que en principio, luego eso hay que filtrarlo y hay que aplicarle semántica, un usuario relevante va a ser una observación atípica, con lo cual reducimos el problema a detectar atípicos en datos funcionales, ¿Vale? entonces hemos pasado ya del tema de detectar usuarios influyentes a detectar atípico en datos eh, funcionales. Y esto es una metodología que no es supervisada. Pues yo tengo la masa de datos y detectar atípico, todos sabéis que no es supervisado, ¿no? Entonces eso cumple los requisitos que nos estaba planteando la empresa. Bueno, ¿qué es un... claro, ahora viene la, la siguiente cuestión. ¿Qué es un dato atípico en datos funcionales? Todos tenemos claro lo que es atípico en una dimensión. En multivariante hay muchísimas definiciones de atípicos, además depende eh, de, de muchas eh, de, o sea, de eh, eh, hipótesis que nosotros fijemos, pues en funcional todavía la cosa es más complicada. ¿no? Desde el punto de vista formal, pues un atípico es un dato que se genera con una distribución diferente a la distribución de origen. Esa es la definición clásica que podemos encontrar, por ejemplo, en el, en el paper de febrero. Luego, desde el punto de vista práctico, hay atípicos que son atípicos en todo el dominio de la función, o que son ya los persistentes, y los que no son persistentes que son los que son atípicos solamente en una parte de la función. Eso ya es una novedad con respecto a lo multivariante. Y luego hay una clasificación un poco más fina, que es decir que hay atípicos de magnitud, atípicos de amplitud y atípicos de forma. Lo voy a presentar mejor aquí. Fijaros, esto sería un atípico de magnitud, son datos que obviamente eh, se alejan de lo que sería la masa. Un atípico de, de, de forma sería aquel pues, que presenta una forma muy diferente a la de la masa. Para todas estas definiciones no hay definiciones formales. Todo es así, intuitivo, pero no hay definiciones formales. ¿eh? Un atípico no persistente, por ejemplo, aquí tenemos datos que están dentro de la masa, pero que en una parte se van saliendo. Y esto sería un atípico de amplitud, que esto es algo que no existe en datos multivariantes. Es un atípico al cual la escala se la hemos ido cambiando a lo largo de su recorrido. ¿vale? Bueno, pues con estas definiciones empezamos a trabajar. Y evidentemente esto no es nuevo, o sea, la teoría sobre, o sea, la, la, la, la referencia sobre detección de atípicos en datos multivariantes, pues ya venía de atrás, ¿no? Eh, la, en el momento en que nosotros hicimos el primer paper, casi todos los métodos estaban basados en definir una noción de profundidad funcional, que no sé tampoco si sabéis lo que es una profundidad, una profundidad viene a... Eh, generalizar el concepto de mediana que hay en datos univariantes. En datos univariantes todos tenemos claro lo que es la mediana, en multivariante el concepto de mediana no es único, depende de, muchos, eh, eh, de muchas propiedades que nosotros le queremos añadir. Bueno, pues en el campo funcional, una definición de eh, profundidad es encontrar el dato más profundo. Es decir, aquel dato que sea como un, eh, esté rodeado de muchas curvas y que ordene los datos desde el centro hacia afuera, en lugar de, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que es lo que tenemos en una dimensión, de dentro hacia afuera. Bueno, pues El, el número de definiciones de profundidad pues también es muy diverso y la mayor parte de los métodos para detectar off-layer lo que hacían era ordenar los datos con el concepto de profundidad, por tanto de dentro hacia afuera, ¿quiénes van a ser los outliers? Pues los que estén fuera, los que sean más extremos, ¿vale? La idea es, vale, yo tengo una profundidad, ordeno mis datos, ¿dónde pongo el corte? ¿Dónde pongo el corte? Para decir a partir de aquí es outlier y a partir de aquí es un dato normal. Eso es lo que diferencia básicamente a los métodos que había, ¿no? Que era, por ejemplo, un Voxplug eh, funcional, había métodos basados en, en Bootstrap, en los que el corte lo hacían con metodología Bootstrap. Había métodos que conseguían, eh, que reducían la dimensión del problema a las eh, componentes principales funcionales. Estoy, por ejemplo, ya en R2 y ahí aplico técnicas multivariantes. Tenemos un método que es, es muy gráfico y que, sobre todo, dete eh, detecta outliers de, de forma. Y luego tenemos métodos más probabilísticos, en los que se utiliza una, una profundidad que se llama kernelizada y los cortes se hacen pues, con un poco más de, de teoría de la probabilidad. esto es más o menos los competidores que había hasta entonces. ¿Pero qué le pasa a estos competidores? Pues que no son escalables. Hasta en ese, en ese momento, si nosotros... Eh, Corremos bueno, los experimentos en, un, en este ordenador que se corrieron en el principio. Os voy a mostrar este gráfico. Cuando yo voy aumentando el tamaño muestral, estos métodos se quedan todos en el camino. Aquí pongo los métodos nuestros, que todavía no los he descrito, pero para que veáis cómo ellos si es que son capaces de sobrevivir. Aquí tenemos el nuestro, el primero, que está sin paralelizar, que es este, y el paralelizado que va mucho más rápido, al principio le cuesta coger, coger velocidad, pero luego va mucho más rápido. ¿Y quién nos sigue? Nos sigue el, el BOSPLOS funcional. Pasa que luego el BOSPLOS funcional, vamos a ver que tiene muchos problemas para detectar outliers que son de, eh, distintos de forma. ¿vale? Pero bueno, el problema que teníamos es que si nosotros con nuestra base de datos de 5 millones le aplicábamos las técnicas que hasta entonces había, nos quedamos sin, sin poder hacerlo. Bueno, entonces aquí empiezan nuestras contribuciones. ¿Cómo empezamos nosotros a, a trabajar? Eh, voy a, a desarrollar un poco la, la intuición, porque luego esto yo creo que es bastante sencillo de ver. Imaginaros que tenemos estos dos conjuntos de datos, ¿no? Y nosotros tenemos este verde, que es de la masa, o sea, que es normal, y este naranja, que es atípico. ¿Vale? Y nosotros lo que cogemos es los puntos, que ten, las observaciones que tenemos de esta verde y las observaciones que tenemos de la naranja. Y ajustamos una recta de regresión, que sería esto. ¿Vale? Y contabilizamos el, el 0.998, que sería el punto de corte con el eje de, las, de la SIR. ¿Vale? Entonces fijaros que en este caso nos sale que eh, el alfa es 0.998 y en estos dos verdes, que son dos datos más o menos normales, el alfa es pequeñito, o sea que parece que si un dato es atípico por magnitud, el, el, el, el factor este, el, el punto de corte con, con el eje de las, de las X es más, más, más grande, bueno, eso nos hizo sospechar. Pero ¿y si lo que hacemos es ajustar, el, o sea, consideramos un, un atípico de amplitud, ajustamos lo mismo, en la recta de regresión, y nos quedamos con la pendiente. Fijaros que en este naranja que es atípico, la pendiente es mucho mayor que en estos dos verdes que no son atípicos. Pasamos de 0,979 a 1,855. Eso también nos hace sospechar. Y luego si tenemos un atípico de forma y nos quedamos simplemente con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? O sea, si, si el atípico es de forma, el coeficiente, lo que te está diciendo es que la relación entre los puntos debe ser débil. Aquí tenemos este atípico, nos sale que el coeficiente es 0.498 y aquí nos sale que es 0.897. ¿Vale? Bueno, pues esto nos hace pensar que quizás esto tenga alguna relación con la detección de atípicos y lo que definimos son unos índices. Estos son los Mood índices que, que se definen en el primer paper que os he contado antes, en el que decimos, si queremos sacar un índice de, de forma para una curva, lo que hacemos es contabilizar la media del coeficiente de correlación de Pearson a lo largo de toda la masa y vemos si esa media es grande o es pequeña, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, en esta ilustración, veis que, esto, claro, evidentemente estos son ejemplos de juguete para que salga bien y se visualice bien, luego la vida real es otra cosa, ¿no? pero esto imaginaros que tenemos ahí esos layers de forma aquí tenemos ordenados según el índice se de forma y aquí vemos que estos son los datos estos atípicos es decir que este índice parece que eh, aísla bien los atípicos eso para forma para magnitud contabilizamos el, los alfas el punto de corte y para los de amplitud contabilizamos la pendiente y nuevamente vemos en este gráfico que nos sirve para aislar los atípicos, ¿vale? fijaros qué bien, los aísla en este ejemplo eh, de juguete. ¿vale? Bueno, ¿ahora qué viene? ¿vale? Los aíslo, los ordeno, pero como corto. Como corto, ahí pues eh, ahí como estábamos trabajando con ingenieros, ellos aportaron más que nosotros, ¿no? porque la idea de presentar algún punto de corte basado en la distribución, que sería lo que se nos ocurría a nosotros, pues no nos funcionaba bien, la verdad es que no pudimos tener mucho, mucho éxito allí. Y lo que hicimos es ordenar, bueno, rescalar primero la, las curvas, sacar las derivadas y decir que un punto es atípico cuando la derivada en ese punto ya va creciendo mucho. Eh, hicimos pruebas como para 2, para 3 y para 1 y en el paper pues nos quedamos con lo que mejor nos salía. ¿no? Aunque en ese momento también salió otro otro paper en el que decía que un buen punto de corte para otras publicaciones era el, la idea de la tangente. Es decir, considerar la, el, punto, el, el punto máximo de la curva, hacer la tangente, proyectar, aquí hacerla perpendicular y decir que este sea el punto de corte. Eso como salió posteriormente, luego nos daba buenos resultados, pero nosotros lo que tenemos es el método de la, de la derivada. Vale. Entre media hay muchas simulaciones que demuestran que este método es muy competitivo en tamaños muestrales normales con los métodos que os he dicho antes, o sea que es genial por esa parte, eso no lo voy a presentar, pero me voy a ir a la parte de la simulación en un ambiente como el que tenemos en los datos reales, es decir, con aproximadamente 6 millones de usuarios. ¿no? Esto no son los datos reales, esto es una simulación, donde nos podemos medir solamente con el... el, el el bosqueo funcional y si os dais cuenta fijaros que el bosplo funcional solamente todos estos son los atípicos solamente reconoce esta proporción de atípicos es decir a la hora de reconocer los otros outliers falla bastante y nosotros somos capaces de recuperar los que veis ahí en el caso concreto de los datos reales esto es lo que nosotros obtenemos el panorama no es tan bonito como antes porque casi todos los atípicos bueno todos los atípicos son de forma y además hay algunos que son de amplitud y hay además algunos que son de magnitud, ¿vale? Esto es lo que nosotros obtuvimos. Pero fijaros que desde el punto de vista práctico para la empresa, eh, de los 5 millones de usuarios, nosotros le estamos dando 285.000 posibles influyentes, es decir, que el tamaño eh, es bastante más bajo y sobre todo no tienes que inspeccionar mano a mano según una métrica que hayas definido previamente, ¿no? Claro, esto bueno, pues a la hora de publicarlo tenemos que poner más evidencias acerca de, de cómo se diferencia y si ponemos lo que sería como si dijéramos la parte, el, el, el dato mediano en cada uno de los grupos, vemos que presentan los atípicos presentan magnitudes de las variables que estábamos midiendo bastante diferentes al de la masa, bien sea en la actividad, bien sea en el engagement, en los seguidores o en las medidas de centralidad eso ya pues, le da un poco más de semántica al tema, y eh, luego lo que hicimos es que si realmente eres influyente y te metes en una red, la velocidad de propagación en esa red tiene que ser muchísimo mayor, y eso es lo que hicimos, bueno, esto yo no lo hice, esto lo hicieron los ingenieros, esto de redes no sabía nada, y daba buenos resultados porque la gente que habíamos detectado tenía una capacidad de infección muchísimo superior a lo que era eh, la masa. Para que veáis que, bueno, pues que esto realmente tiene eh, luego un significado, esta era el outlier mediano, el que simboliza como si dijéramos el central de los que eran de amplitud, que era una cadena de documentales de día Sera, el mediano de magnitud era un, un, una cadena de humor y el mediano de amplitud y magnitud a la vez era un grupo musical, es decir, que todo al final esto tiene luego cara. ¿no? la empresa analizó los resultados, le parecía que todo tenía semántica y bueno ahí concluye un poco el, el prim, la primera aportación de esto. Todos quedamos contentos con la colaboración esta multidisciplinar y ¿qué pasa ahora? Bueno pues entonces seguimos trabajando esto porque parecía que esto tenía eh, tirón y se incorpora al equipo eh, SEGUN que es el que ahora ha leído la tesis con Antonio y empezamos a trabajar pues un poco en mejorar todo esto, ¿no? entonces el primer paper que hemos publicado, que, que es del 2021, lo que hacemos es cómo mejorar el mood, ¿vale? cómo mejorarlo sobre todo en el tema de la velocidad del algoritmo que genera estos, estos índices. La idea era si lo podíamos hacer más escalable porque el Mood que he presentado antes es O grande de N cuadrado por 2, do, donde N es el número de datos que tengo y D es el número de, de, eh, el número de observaciones que tomo de cada dato. Fijaros que era 23 en el caso de los datos de redes sociales. ¿no? Bueno, entonces... Propusimos dos extensiones, yo os voy a hablar del Fast Move, pero también propusimos el Semi que consiste en decir, en lugar de cogerte a la hora de hacer la media toda la masa, que eso es muy lento, bueno, era más lento, lo que nos vamos a coger es una submuestra aleatoria, ¿vale? Que podía ser el 50%, el 25%, y eso, bueno, eso no dio mal resultado, pero dio mucho mejor resultado a lo que hemos llamado el fastmo, que lo que hace es computa para cada gráfica el índice respecto a una medida de profundidad. Por ejemplo, la mediana punto a punto, la mediana L1 o alguna mediana que nos inventemos derivada de alguna medida de profundidad. ¿vale? Esa era la idea, ¿ves? O sea, tenemos el índice de shape, lo que hacemos es calcular solamente el coeficiente de correlación entre la curva que estoy evaluando y esa mediana que nosotros hemos... Hemos um, trabajado con la L1 que, que es la que la, la, pues una de las más conocidas y con la mediana punto a punto que viene a su vez de una profundidad de 2 que es la más rápida. Luego a la hora de los resultados vemos que no hay tanta diferencia y como es más rápida la punto a punto pues nos quedamos con esa. ¿vale? Bueno, Otra vez, lo que hacemos aquí es mostrar que realmente el Fast Mood, que aquí estamos eh, eh, enfrentándolo, realmente aísla mejor los outliers, o sea, separa más los outliers, además de ser más fuerte, en la medida, obviamente, en que la mediana es una medida robusta y no tiene en cuenta los propios atípicos como lo teníamos en cuenta antes en el Mood. En ese sentido, pues claro, de lógica tiene que ir me mejor. ¿no? Y en magnitud también lo aísla mejor y por tanto, este es un método más robusto, es muchísimo más rápido porque la, bajamos la complejidad a O grande de n por d, y ahora otra vez el problema del, del corte, ¿vale? aquí lo que hemos utilizado en lugar de lo del método de la tangente, hemos probado un mogollón de cosas como os podréis imaginar, muchísimas opciones, incluso también otras opciones más robustas de coeficiente de correlación, pero lo que mejor nos ha dado resultado es lo que os presento aquí, y tenemos que hemos empleado el método clásico del boxplot, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, la distribución eh, de los índices de amplitud y de magnitud, son muy asimétricos a la derecha y solamente cortamos los atípicos por la parte positiva, por la parte negativa no hay. Y claro, podréis decir con esa asimetría a la derecha no habrá otro método de boxplot mejor. Pues sí, hay otros métodos de boxplot de eso eh, definidos para distribuciones muy asimétricas a la derecha pero no funcionaba mejor que esto, bueno, o sea, lo hemos probado, yo digo que hemos barrido ahí todas las historias, pero no hemos, esto es lo que mejor nos funciona. Claro, mientras que hicimos este paper pues salió, salieron más publicaciones, salieron más métodos, eh, muchos de ellos eh, desarrollados por gente con el que al final hemos acabado colaborando, por ejemplo el plot este es el, el de antes, el, el, el vozplot funcional, y el, este el Plot, que es nuestro competidor más directo, porque es también es, es rápido, eh, lo que hace es definir una especie de extremalidad y aísla por una parte lo que sería magnitud y por otra parte shape. Pero ninguno de los métodos, ninguno de los métodos, diferencia los tres tipos de outlier. Nosotros sí, nosotros diferenciamos los tres tipos de outliers para cada uno de los índices. Y esos son uno de los avances que creemos que es más significativo. Luego también salió el de, el de la variación por profundidad, que es de Juan y Sun, que también pertenecen un poco al mismo equipo, o el de Sequential Transformation, que lo que hace es transformar los datos varias veces. Es decir, que salieron bastante más competidores por lo tanto, pues obviamente, en el tema de las simulaciones nos tenemos que volver a comparar y ver si seguimos siendo competitivos. ¿no? Las simulaciones las hacemos con 500 replicaciones de, de tamaño 300 y el porcentaje de atípico que voy a poner aquí es del 10%. Vale, Os muestro primero los modelos para que veáis que en los modelos recreamos un poco todos los tipos de outlier posibles. Por ejemplo, el modelo 2 es un típico de magnitud, este es un típico de amplitud, ese es no persistente, el que había allí. Y eh, este, por ejemplo, 8, pues aquí convive eh, outliers de, de todo tipo. ¿vale? ¿Alguien puede decir? Bueno, las simulaciones que vas a mostrar son las que te convienen a ti. Bueno, en parte sí, pero en parte son las simulaciones que aparecen en todos los papers que había hasta entonces. O sea, no hemos sido ahí demasiado novedosos. ¿no? Eh, soy consciente que las tablas estas ni se entienden bien, ni se leen ni nada, pero bueno, solamente os quiero dejar el mensaje de que estamos poniendo en negrita la tasa de buena clasificación eh, de los outliers, y nosotros, que somos estos métodos, este es el, el, el método que nosotros proponemos cuando consideramos que una, una curva es outlier, si es outlier de cualquier tipo. Y cuando ponemos magnitud, solamente nos centramos en los de magnitud, aquí nos centramos en los de forma y aquí nos centramos en los de amplitud. Entonces vemos, por ejemplo, en el modelo 2, que eran típicos de magnitud, como este porcentaje de aquí es muchísimo más grande que los de forma o en los de amplitud. Es decir, esa es la ventaja del método nuestro que te caracteriza y eso luego puede tener una interpretación lógica el tipo de outlier. Pero bueno, como esto es bastante denso, lo que os quiero decir es que el mensaje es que aparecemos siempre en, las primeras, eh, en los primeros puestos, es decir, seguimos siendo bastante competitivos, por ejemplo en el modelo 7, que era un modelo de amplitud, que esto no estaba recogido en las simulaciones habituales, veis cómo ganamos con crece al resto de, de, de competidores. ¿vale? O sea, quiero que os quede el mensaje de que somos competitivos, que algunos somos peor, en algunos somos mejor, pero vamos, que lo, que lo hacemos medianamente bien. Pero, ¿dónde está el avance en el tiempo computacional? Este gráfico lo que hace es: eh, si nosotros eh, tenemos, o sea, ponemos el ordenador a trabajar 10 segundos. ¿Cuánto tamaño muestral eres capaz de procesar con cada uno de los métodos? Entonces veis, por ejemplo, que el fast move con la mediana punto a punto es infinitamente más rápido que el resto de los competidores. Ahí es donde está la ganancia y donde está la posible aplicación a, a los datos reales que nosotros hemos os trabajado. Tenemos competitivo y además somos muchísimo más rápidos. ¿vale? Os voy a mostrar tres aplicaciones con las que hemos trabajado. Una es un, una base de datos bastante típica, que es eh, eh, tiempos, eh, temperaturas eh, detectadas en, en, centros, en, en centros en España, ¿no? en determinadas eh, localidades. ¿no? Tiene 75 estaciones y el objetivo, bueno, esto no es que lo hayamos inventado nosotros, porque lo hizo ya gente en otro paper, es compararnos con lo que ya había. Eh, esta base de datos es multivariante porque también coge la precipitación, aunque nosotros de momento, luego veremos más, lo estamos tratando univariantemente. ¿vale? Entonces nos salen que tenemos siete estaciones en las Islas Canarias que son outliers de amplitud, forma y magnitud, dos outliers puro de forma, que uno es en las Islas Canarias y la otra es en el sur de España, donde tiene un crecimiento de la temperatura muy similar, y uno de magnitud que se corresponde con Navacerrada, ¿vale? donde en el puerto de Navacerrada, no sé si lo sabéis que está en Madrid, pues normalmente las temperaturas son más bajas. ¿no? Aquí tenéis la representación, esta sería Navacerrada y aquí veis que efectivamente se trata de curvas que tienen una representación muy diferente al resto. Aquí tam también analizamos la eh, precipitación y vemos que lo que nos sale concuerda bastante bien con lo que ya había publicado, pero es que a nosotros, por ejemplo, Navacerrada no estaba... Eh, no estaba considerada outlier en ninguno de los papers anteriores. Otro es el, el crecimiento de la población, ¿vale? Tenemos la, los datos de, eh, en concreto, 105 eh, países y regiones donde se evalúa el crecimiento de la población entre el 1950 y el 2015. Y la idea pues, es la misma, detectar datos atípicos como ya había hecho en el paper de Day y otros en el 2020. Entonces vamos a ver que tenemos eh, tres, tres outliers de magnitud, estos no son excluyentes, uno puede ser de un tipo y de otro a la vez, 15 de amplitud y 18 de forma. Fijaros aquí que los de magnitud se corresponden con países que en la última franja del tiempo que se ha considerado experimentan un crecimiento bastante eh, grande. Los de amplitud, prácticamente son todos países localizados en la misma parte de África, son países donde la velocidad de crecimiento va aumentando bastante, bastante rápido y los de forma son países donde la tasa de crecimiento prácticamente es constante, incluso puede crecer un poquito, pero a partir de aquí empieza a decrecer. Estos, salvo, salvo, salvo Arabia Saudí, son países todos de Europa del Este, que tienen un modelo de comportamiento en el aspecto demográfico muy parecido. Y aquí es cuando todo lo, lo contamos. ¿Vale? Y la tercera aplicación es una aplicación de vídeo, en la que nosotros lo que hacemos es considerar una base de datos que estaba publicada, en la que se pone un vídeo eh, de seguridad en, una, en un centro comercial, y lo que se quiere detectar es cuando pasa gente. ¿Vale? Entonces esos son los considerados como outliers. Desde el punto de vista de los datos, nosotros el vídeo dura 94 segundos, tenemos 25 imágenes por segundo, lo cual da un total de 2.359 imágenes. Lo que hemos hecho, como nosotros estamos ahora mismo en univariante, es pasar los datos de imágenes en color a blanco y negro, a, a, a gris, perdón, a la escala de grises. Y luego lo que hemos hecho es que cada imagen la hemos listado como un único dato funcional poniendo fila, fila, fila, fila, agregada. No sale lo mismo por fila o por columna, ¿vale? Entonces nosotros al final tenemos que cada, cada imagen es un dato funcional con 110.592 puntos. Aquí el, la alta dimensión, más que en el número de imágenes, está en el número de píxeles que estoy poniendo, que es muy grande para lo que normalmente se había, la, se había observado. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, esto es una... Este es el centro comercial donde aquí no pasa nadie. Esta es cómo se convierte la imagen en escala de grises. Esto es cómo se considera el dato funcional eh, eh, eh, todos puestos de golpe, ahí no, evidentemente no se ve nada. Y aquí vais a ver, bueno, cuando pasa la gente, pero este vídeo no me interesa, me interesa más este. Vamos a ver cuando pasa la gente y qué le pasa a, los, a los esto, a los, a los indicadores. A ver, no me fío más por aquí. Ya empieza, ¿no? Vale, pues ahora va a pasar, esperamos un momento, y empieza a pasar a la primera persona. Los índices, veis que están más bien bajitos, viene una persona y veis cómo va subiendo. ¿Vale? Va subiendo el índice. Y sobre todo cuando hay más contraste entre la persona y la tienda, el índice sube todavía más. ¿Vale? Que es lo que es realmente significativo. Bueno, voy a cortar el vídeo porque lo que me interesa es seguir con la explicación. Desde el punto de vista de... Eh, bueno, aquí es otra persona que viene en este sentido, el vídeo es un poco el mismo. Luego, si queréis, nos entretenemos en el vídeo. Pero la idea es que nosotros somos capaces de detectar 294 imágenes como outlier, y lo bueno es que todos son imágenes donde estaba la gente. Claro, no todo es bonito porque nos hemos quedado algunos sin recopilar eh, pero fundamentalmente porque el contraste en blanco y negro entre la persona y lo que hay dentro de la tienda no es lo suficientemente grande. Y luego, desde el punto de vista de la comparación, tenemos que el método este del el TVD, pues eh, después de nueve horas corriendo, detecta a todos como outlier. Y el MS Plot, por temas, en ese momento, nosotros, el, la programación que tenía no estaba optimizada. En, eh, no es capaz de hacerlo o sea que ahí somos los únicos que somos capaces de recopilar datos ¿Vale? bueno, pues claro, la línea evoluciona eh, bueno ahí tenéis un caso de atípico que no lo reconoce porque veis que el contraste aquí es realmente muy, muy poco, ¿no? es la imagen esa Claro. ¿Qué necesita un buen paper hoy en día en el área? Que tenga también teoría, <risa> porque si no los referís ya empiezan con el tema de, de la teoría. Bueno, pues nos pusimos a ello y cerramos un poco el círculo afortunadamente, porque estos índices pues tienen un marco teórico, aunque habían nacido de forma muy heurística y empírica, tienen un, un marco teórico. ¿Cuál es? Bueno, si nosotros definimos un índice, o sea, tenemos un proceso estocástico en L2, que tiene media, mu de t es la esperanza de Xdt, de aunque aquí me sirve la media o cualquier función que indique centralidad que sea consistente. Es decir, la mediana punto a punto me sirve, que es la que está utilizando, la L1 me sirve, cualquier medida de profundidad que sea consistente me sirve. ¿no? Entonces yo lo que hago, fijaros, es definir el índice de, de, de forma como primero, centro las curvas con respecto a la integral en todo el dominio y digo que el índice es la integral de este producto dividido por esta, o de alguna forma normalizado, por estas dos medidas. Donde aquí estamos viendo que eso sería el producto interno entre lo que sería la i esta centrada y la mu centrada. ¿Vale? Bueno, lo mismo hago para el índice de amplitud y para el índice de magnitud siguiendo un poco el esquema que nosotros teníamos en mente de lo que debe ser, ¿no? Y empezamos a trabajar. No sé si se ve bien esto, me parece que muy mal. Cuando nosotros estamos en datos, en datos funcionales, una cosa son las definiciones poblacionales, las teóricas, que serían estas, y otra es cuando nosotros hacemos la versión finitodimensional, que es decir, no tengo toda la curva observada, la tengo observada en unos cuantos puntos, que ahí la gente puede decir, ¿eso es multivariante? No es multivariante, porque el orden ahí, por ejemplo, tiene mucha importancia. ¿vale? Entonces nosotros damos la definición finito dimensional, no lo he querido poner por no apabullarlos con fórmulas, en las que utilizamos la, eh, las, las, las, los, los tiempos en los que observamos y sacamos unos índices finitodimensionales y probamos que esto converge a esto. Luego tenemos que dar la versión muestral, es decir, yo no tengo el proceso observado, sino que tengo observado unas cuantas curvas. Bueno, si tenemos unas cuantas curvas observadas y tenemos la función de distribución empírica de esas curvas, también podemos dar una definición de los, de los índices, de tal forma que esto, converge a, que esto converge a esto y esto converge a esto. Y si ahora ya rizamos el rizo y hacemos la versión finito dimensional y la muestral, lo que tenemos son puntos en los que observamos, observaciones de la función, función empírica en esos puntos y los índices definidos. Y probamos la consistencia, la L2, yo no sé por qué ahí aparece alfa, pero es L2, la consistencia de acá a acá. Bueno, pues ¿dónde está la gracia? Que esta definición es exactamente la definición de los índices que hemos dado empíricos, exactamente la misma definición. Y ahí es donde está el marco teórico donde nosotros nos podemos mover ¿Qué hemos probado? Bueno, pues hemos probado buenas propiedades que pensamos que tienen estos índices. Por ejemplo, el índice de magnitud salta, o sea, es lineal con respecto a cambios, a, a traslaciones y cambios de escala. Cuando yo tengo una suma de funciones, el índice de magnitud es la suma de los índices. En amplitud, si yo lo que hago es perturbar la curva, el índice de amplitud se perturba solamente para los cambios de escala, no para los de magnitud, lo cual pues, tiene su intuición detrás. ¿no? Y para los de eh, forma, también hemos visto que no se altera ante transformaciones de traslación y cambios de escala y que la igualdad aquí se mantiene con unas condiciones muy estrictas. Esto, claro, en el paper pues, eh, podéis encontrar bastante motivación de lo que significa esto, pero a nosotros nos interesa porque, por ejemplo, si yo tengo que he trasladado he cambiado de escala una función, me interesa que los índices se vayan diferenciando para que así muestren eh, distintas separación. O cuando yo lo que hago es sumar otra, otra función a la que ya tengo, ¿no? eso por una parte. Cuando yo tengo, por ejemplo o modifico en amplitud, a mí me interesa que el índice nuevo de la curva modificada se diferencie bastante del índice de la muestra inicial. O, por ejemplo, en shape lo que me importa es que si yo lo que hago es transformar un poco la función simplemente escalándola o, o, o trasladándola, no se modifique mucho. Eso es lo que me interesa en, en shape. Por tanto, bueno, estas propiedades de alguna forma lo que me dicen es que estos índices son capaces de aislar los datos atípicos, que es lo que nosotros queríamos. Bueno, y ya lo último, ¿no?, que es lo que, estamos, en lo que hemos acabamos de trabajar, es decir, bueno, ¿y por qué esto no lo hacemos multivariante funcional? Es decir, ¿por qué recogemos solamente el peso o la altura de la persona y no la altura y el peso? O la precipitación y la, y la temperatura, ¿no? entonces eh, hemos hecho la extensión al campo multivariante donde ya se nos ha, estamos colaborando con Margento y para que os hagáis una idea esto es una ilustración de lo que son eh, eh, datos multivariantes, ¿vale? eh, Datos multivariantes en tres dimensiones. Entonces un outlier eh, eh, multivariante es muchísimo más complicado de definir de lo que es un outlier univariante. ¿no? Aquí tenemos por ejemplo típicos outliers Típicas funciones que pueden ser outliers en tres, eh, en tres de, los, de las dimensiones, o a lo mejor es simplemente de magnitud en esta, pero no de magnitud en esta. Y eso es más difícil, por supuesto, de definir y de detectar. ¿no? Aquí tenemos situaciones donde no necesariamente lo que está aquí naranja, tiene que estar naranja aquí. ¿vale? Por tanto, este es un campo... Eh, muchísimo más amplio en el que actualmente pues, hay eh, incipiente investigación relacionada con esto. ¿no? ¿Cuál fue nuestra propuesta? Pues, una era la más fácil, es decir, eh, marginalmente. Un outlier eh, multivariante es, multi, es outlier, si es outlier en alguna de las componentes. Evidentemente eso lo que lleva es a que tenemos muchísimos falsos positivos, ¿vale? porque lo estamos acumulando los falsos positivos de cada una de las dimensiones. Otra opción era decir, bueno, pues hacemos, concatenamos las funciones de las tres o de las cuatro o de las cinco dimensiones, hacemos una única función, ¿vale? Y ahí aplicamos los índices, como en el caso univariante. Esa no era mala, pero no es buena, o sea, es bueno para los de magnitud y para los outliers que, son, que evolucionan a lo largo de las dimensiones, pero no va bien con los de SHAPE o otros más eh, complejos. La situación es, no, no digo que sea simple, y además si las dimensiones están recogidas en magnitudes muy diferentes, en unidades muy diferentes, había primero que rescalar todo eso. Bueno, ¿Cuál fue nuestra, nuestra propuesta? Pues el, Utilizar proyecciones aleatorias. ¿vale? Esto ya no es nuevo, lo de las proyecciones aleatorias se, se hace mucho en temas de profundidad multivariante, y la idea es cojamos o proyectemos nuestros datos en una única dimensión funcional, en, en proyecciones aleatorias, hagamos ahí la detección de atípicos, como lo hemos hecho con el Fast Mode, y luego vamos a decir que un dato es atípico si el porcentaje de veces que es atípico supera un determinado umbral. ¿Vale? Entonces tenemos nosotros este Q, que es el umbral, que ponemos para lo de forma, para lo de amplitud y para lo de magnitud. ¿Vale? Claro, aquí pues, hay muchos temas abiertos, cuántas proyecciones, eh, cómo identificamos esto, eh, realmente esto sirve para algo y tal. ¿no? Bueno, pues aquí eh, tenemos que... O sea, hemos trabajado muchas cosas ¿no? para hacer el método competitivo lo primero es fijar el cut -off que nosotros estamos poniendo eh, que nuevamente hemos intentado hacerlo de forma metodológica, teórica, estadística y no hay forma porque aquí hay muchas cosas que habría que, que suponer y no, no son ciertas la mayor parte de las veces, con lo cual hemos hecho un estudio de simulación muy intensivo en el que reconocemos o aconsejamos qué valor poner, además no es el mismo para lo de forma, o sea, no, no son los tres valores los mismos, cambia en función de los datos, ¿vale? Entonces ahí hay una parte bastante interesante de investigación. Luego, eh, aunque las proyecciones son aleatorias, lo que habíamos visto es que no salían en una proporción bastante considerable los que son proyecciones en una de las dimensiones. Y eso nos fastidiaba bastante el tema. Por tanto, hemos tenido también que trabajar en una lección un poquito más inteligente de esas proyecciones aleatorias. Por supuesto, hacer un trabajo de simulación y aplicaciones. ¿no? Esto lo hemos aplicado en varios, en varios eh, temas. Como, bueno, si me queréis invitar a otro seminario lo cuento, pero como spoiler os voy a hacer cómo ha evolucionado el tema del vídeo. ¿vale? Porque el vídeo ahora lo que hacemos es no lo pasamos a blanco y negro y consideramos los tres colores, por tanto, tenemos un dat cada, cada imagen es un dato uh, funcional en tres dimensiones, en, la, en los tres RGB que nosotros tenemos, en ¿no? los tres colores que nosotros tenemos. Y, y por tanto, cada función es una... Cada, eh, tenemos un dato funcionales de dimensión 3, y estas serían las dimensiones de las curvas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado esto? Eh, ahora seleccionamos más atípicos que antes, además todos son atípicos de verdad, es decir, vuelve, volvemos a tener buenos resultados, mejoramos mucho sobre el análisis que hemos hecho antes el, el univariante, y otra vez el tiempo computacional. Hay un método que, nos, que va un poquito más rápido que el nuestro, detecta menos outlier, pero sin embargo consume muchísima más, mem más memoria RAM que el nuestro. Por ahí, o sea, no es, no es que lo haga muchísimo más rápido pero bueno, nosotros siempre hay que sacar la parte positiva de todo, consumimos mucho menos memoria RAM. El MS Plus, por supuesto, se va, se va muchísimo. ¿no? Entonces voy a decir cómo quedará la cosa, para que lo veáis. A ver si funciona. Vale, aquí tenéis que va a empezar a pasar la gente, ¿no? Y aquí tenéis, estos serían los cut que nosotros ponemos para los tres índices. Vais a ver cómo cuando pasa la gente, pues veis que eso, que eso sube, ¿no? Lo voy a acelerar un poco porque en pasar la gente tarda tiempo. ¿vale? Al principio todo está ahí tranquilito. A ver. Esto lo hace mejor mi estudiante doctora que yo, pero bueno. A ver. Es que pues ya va llegando. Sigue ¿eh? llegando, sí, <risa> tiene que llegar, claro. A ver. Es que él tiene localizado el momento exacto. A ver. A ver, que se está haciendo de rogar. Bueno, espero que no me esté fallando el vídeo, que no está pasando. Sí, se ha ido la persona. A ver. No, no, no, esto no puede ser. Ahí, mira. ¿Veis cómo sube? Cuando se mete en la tienda baja, porque no hay contraste, y luego cuando, ¿veis cómo van los índices? Y ahora cuando sale, otra vez sube. Y ahora veis cómo, ¿Veis? o sea, que esto realmente eh, tiene una, una parte práctica interesante. Vale. Bueno, entonces ya, como resumen, no sé si, bueno, creo que llego a tiempo, ¿no? Más o menos. El, la conclusión fundamental es cómo transformar ¿no? eh, problemas eh, de Big Data, un problema grande, en un problema estadístico con, con, con muchos datos. ¿no? Hemos, por una parte, eh, desarrollado una metodología para detectar usuarios influyentes en redes sociales us usando datos funcionales, los métodos que hemos introducido tiene estas características, por una parte son interpretables, que es algo que sé que requiere hoy mucho, no la palabra de la interpretabilidad, porque detecta los tres tipos de outlier que luego pueden tener una interpretación diferente, son competitivos respecto a la, a la correcta clasificación de outliers en relación a la, a la investigación que hay hecha, son escalables, principalmente el fast mode, son bastante, bastante rápidos, y luego, desde el punto de vista metodológico, ya veis que son simples, o sea, que lo que hay detrás es el ajuste de restas de regresión. O sea, que la, la idea que subyace eh, bueno, pues, eh, no es algo muy elaborado, pero que sin embargo es eficiente. Sobre todo para los chicos que os queráis dedicar o queráis enredar con esto, tenemos dos, eh, dos paquetes, uno que hace el, el fast mode y luego este paquete que está también mandado a publicar, para hacer una recopilación de detección de atípicos en datos funcionales, que no estaban recogidos todos los métodos en un mismo paquete, entonces, eso puede ser útil. Eh, otro aspecto interesante desde el punto de vista de cuando se trabaja en equipos multidisciplinares, es que los datos que nosotros obtenemos, las conclusiones que nosotros obtenemos, tienen lo que se llama semántica. Es decir, que la empresa ha validado y dice que realmente pues esto tiene una explicación y por tanto es beneficioso para ello. Si nosotros desarrollamos métodos estadísticos que son muy buenos o que tienen muchísimas propiedades teóricas, pero luego los resultados realmente no les sirven a la empresa, pues desde el punto de vista pues de, de la colaboración esto no sirve para mucho. ¿no? Bueno, hemos dado unas una de definiciones poblacionales y cómo encaja en el, en el ecosistema de lo que nosotros hemos definido eh, de, los, de los índices eh, fastmood y la, suave, levemente la aplicación en multivariante funcional. Aquí tenéis bueno, algunas de las eh, eh, referencias que he utilizado y por supuesto, muchas gracias. Y ahora ya, pues, lo que queráis preguntar. Aquí tengo el micro. Rosa, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Y a ver, turno de preguntas. ¿Preguntas? Muchas gracias. Es muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Podría, las, las, los, las librerías estas de R podrían servir para datos eh, satelitales, para detectar eventos extremos? Eh, los datos satelitales son imágenes, ¿no? Bueno, lo puedes convertir a, a lo largo del tiempo en un valor, como puede ser, por ejemplo, temperatura en superficie del mar, eh, pH, clorofila... Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ver si la temperatura tiene eventos extremos. Sería más en el, el, el univariante el Model 3 este que sacabas, ¿no? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando en la... Porque claro, nosotros pensamos que transformar la imagen en una función ahí estamos perdiendo mucha información de la correlación espacial, obviamente. ¿no? Entonces, estamos trabajando en una forma de conservar, eh, el, el, o sea, como si dijéramos la imagen como una función de R2 o de AR o AR3, dependiendo de lo que lo quieras eh, eh, mirar. ¿no? Eh, no es fácil porque, así como hay medidas de profundidad que se han extendido muy bien al campo de imágenes o funciones más complejas, estos índices bueno, tienen su aquel, ¿no? Pero, pero es nuestra nueva línea que, que tenemos abierta. Si tú lo que haces es convertir esas imágenes en el aspecto eh, tanto en, en grises como en color, evidentemente esto sí que te serviría. Además, tendrías, por lo que te estoy oyendo, tendrías dimensiones en color y dimensiones en variables. O sea que sería toda, aumentarías más la dimensión multivariante, lo cual pues estaría estupendo, claro. Hombre, probablemente cuando tú dices voy a aplicarlo a esto, hay que hacer refinamientos, ¿eh? Que ahí está la gracia, ¿no? Pero, pero sí que, que, que sí que le veo salida. Gracias. Más preguntas. Sí. Bueno, de la parte de teoría, porque todo el mundo te va a preguntar de las aplicaciones. Eh, en la transparencia esa que nos pusiste, eh, cuando cuando se teoriza, se teoriza con, eh, contra la media punto a punto. Eso varía, varía no, contra así. Contra la mediana punto a punto. Sí, es que como pusiste bueno, sí, muy es, Y la, esperanza de T. Efectivamente. O sea, la definición que hemos dado está hecha con la media. Exacto. Pero he dicho que esto es válido para cualquier medida de centralidad que tú quieras poner que sea consistente. Que sea consistente cuando tú lo que haces es proyectar en eh, puntos o cuando tienes la versión muestral. Bien, bien, sí. no claro. la, la la De hecho, la ilustración, claro, de la, la, de la ilustración de las de la propiedades, propiedades sí. está hecha con la mediana punto a punto. Sí, sí, sí. No, no, sí, eso lo, lo vi claro. Solo que, como aquí ponía la media y allí la, la mediana. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver, en la primera aplicación. La, la, la, la primera aplicación eh, no, no pensasteis también tratarlo como un problema multivariante porque la primera aplicación claro tiene 23 variables Ajá. Eh, al ser 23 variables eso cada, cada usuario es un vector de dimensión 23 no es por ejemplo estos casos de aquí de otras curvas que son eh, dependiendo del tiempo casi todas eh, ¿Qué interpretación tiene la metodología? Bueno, hay una cosa que es bonita, que una metodología de datos funcionales funciona bien para, para datos vectoriales, ¿no? eh, Pero, ¿se os ha ocurrido digamos, hacer alguna comparativa con algún procedimiento digamos, de la estadística multivariante? Bueno, justamente esa idea de considerar los multivariantes fue lo primero que pensamos, porque claro, además, eh, pues en un contexto de ingenieros no tenían ni idea de lo que era un dato funcional y nos costó mucho explicárselo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la mayor parte de los procedimientos multivariantes eh, en dimensión 23, para hacer detección de atípicos, también, eh, también petan bastante en cuanto subes mucho la, la, la dimensión. Y luego es que no hay una definición... Mmm, visual de lo que es un dato atípico multivariante. Sí que se dice que sean celda a celda o que o sea, hay bastante, como si dijéramos, eh, definición asociada a la estructura, pero no a la visualización. Entonces, esto, este paso lo que permite es identificar usuarios diferentes eh, con una interpretación diferente, porque magnitud, todos sabemos lo que es magnitud, forma también y amplitud también, entonces nosotros hemos ido al campo de... o sea, nos, nos, nos decantamos por los datos funcionales, fundamentalmente por la visualización. Hicimos experimentos con... incluso al principio también pensamos en hacer clustering, es decir, porque no hacemos clustering en lugar de esto, nos daba peores resultados, eh, nos claro, nos detectaba cosas que no eran influyentes y sobre todo era el aspecto computacional, que es que no llegábamos. Bueno, con respecto al aspecto computacional, eh, por ejemplo, en el primer caso eh, hay 5.7 millones de usuarios y yo entiendo que, ¿cómo se programa eso? Tú recorres el archivo de arriba para abajo y vas mirando si cada usuario eh, es outlier o no. Y, ¿Y los tiempos de computación van referidos a, a hacer todo eso. eso? ¿Eso es así? Todo eso. Lo que pasa es que eh, está paralizado. Claro, pero eso es lo que tiene que trabajar con ingenieros informáticos. <risa> que eso, eh, A ver, que eso además del 2018, cuando nosotros no estábamos tan puestos en temas de paralización, y es que en el fondo eh, tú puedes hacer cada uno de los usuarios de forma independiente del resto. Porque tú lo que tienes es que calcular los índices y luego ordenarlos. Entonces, eso lo puedes hacer de forma paralela muy fácilmente. Sí. Bueno, en el paper está el, el esquema del, del algoritmo. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, sí, por lo menos sí. alguien quiere preguntar más. Y en las simulaciones, así me, me aclaro yo, estás simulando las curvas, digamos, de modelos de mistura, entiendo, donde hay un, digamos, las no outliers se simulan, digamos, de, de una determinada manera y las outliers, según las pongas de de magnitud, de forma, las vas simulando de otros, ¿no? Claro. Eso es lo que... Lo claro, que... detrás hay modelos. Claro. Detrás hay modelos movimiento bronianos, hay temas de claro. cosenos y senos, hay temas de gaussianos... Hay y luego de... la, las simulaciones, como, como son, al, al final son modelos de, de misturas, le vas poniendo unos pesos eh, a... A la, ...a la parte que es outlier... Claro, nosotros, está, lo que he presentado aquí es el 10%, bueno, hay un tema de sensibilidad empezando con el 5% y terminando con el 15%, ya para más allá de eso, ya lo consideramos un clúster, ¿no? Pero efectivamente, estos son modelos... Eh, algunos tratados en la literatura y otros, cuando nosotros, por ejemplo, la innovación de la amplitud, más o menos las hemos hecho nosotros, donde lo que tú tienes, cuando tú tienes un dato funcional, tienes por una parte la función de media y por otra parte la estructura de covarianza, que es un es un, eh, no, o sea, no, un operador de covarianza. Entonces, eso tienes que jugar con eso. Bueno, pues la última, la última. Eh, vamos a ver, eh, en, en las simulaciones... Eh, entiendo que das bueno en, en jerga digamos de biostadística das, das eh, lo que es la sensi sensibilidad eh, eh, calculáis ambas cosas es decir detectar correctamente eh, un outlier y y el falso y no sí, sí sí un sí sí Entonces, sí sí sí sí claro las, las claro las claro porque uno de los de los puntos débiles de nuestro método es esta sería la, la la proporción de falsos positivos sí. y esta es la de eh, la, la proporción ah, vale. de correcto entonces, uno de los de las pegas es que el método nuestro global es decir, cuando dices un outlier, es outlier si es de alguno de los sí. tres tipos tiene un, una tasa de, de falso positivo un poquito más grande que cada uno de los individuales eso también es importante entonces hay un hay, un, hay una medida que se llama F1, un, un score que se llama F1 que conjuga estas dos eh, estas dos eh, tasas y eh, eh, los eh, efectivamente y entonces lo que hace el, la medida F1 lo que hace es eh, combinar mediante una media eh, ponderada estas dos medidas y esa medida la utilizan mucho los ingenieros para ver qué método es mejor entonces nosotros en los papers hemos puesto también esa medida F1 donde vemos que, aunque aquí estoy poniendo estas dos medidas desagregadas, en el cómputo global de la F1, ganamos. ¿Vale? Has dicho antes que vuestro método era más rápido y la pregunta es cuánto más rápido es mucho más o eso bueno pues en la, si he visto poquita diferencia no sé en la, aquí por ejemplo fijo fíjate no no es que veas el tiempo porque aquí se corre el tamaño muestra el tamaño, aquí, ah. aquí se corre 10 segundos para todos los métodos y aquí estamos poniendo el, el tamaño muestral que somos capaces de trabajar entonces la diferencia es brutal ¿vale? gracias Sí, sí. alguna otra pregunta bueno, pues no. a ver yo estaba pensando en el enfoque digamos de aproximar datos discretos digamos por datos continuos eh, ofrece por ejemplo la posibilidad eh, de en el caso por ejemplo del fichero de medir las estaturas de chicas durante un periodo lo mismo al final acabas haciendo 20 medidas y dices pues tengo 20 datos pero si esas medidas no son para todas las chicas en, en los mismos momentos eso te permite digamos para cada una tener una función diferente. Con distintos valores. Con, con en distintos valores. ¿Y qué utilicéis? ¿Interpolación lineal fundamentalmente? Lo o... es, eh, suavizado, pues por normalmente, dependiendo de la de la característica que veas en la función, Fourier, si son datos muy eh, cíclicos, y si no, Bespline o Pespline, dependiendo de, de cómo sea. Entonces lo que haces es suavizar todas las curvas y luego ya proyectas en los mismos puntos. Ese es el primer paso normalmente que se hace para todo tipo, para todo este tipo de datos funcionales. Una de las cosas que tú decías antes, Domingo, y es eh, cuando nos planteamos hacer esto con 23 variables en datos funcional es el orden, ¿no? Es decir, porque claro, en los datos que he presentado el orden tiene un sentido. En lo de las características, el orden no tiene sentido. Y nuestro método, de alguna forma, es invariante ante los cambios de orden que tú puedas hacer. Porque lo que haces es calcular el coeficiente de correlación y eso es interesante. En datos funcionales, propiamente dicho, el orden importa y la otra ventaja de atacarlo como funcional y no como multivariante es que tú puedes, por ejemplo, tomar derivadas y las derivadas pueden ser mucho más informativas que las curvas en sí mismas. De hecho, para temas de clasificación supervisada es más interesante trabajar con las derivadas, la segunda derivada incluso, que con la curva inicial. Una pregunta? Sí, hay que pasar el micro para allá, vale, venga. Hola, eh, tú has estado todo el rato hablando de tres tipos de datos influyentes, que son los de magnitud, de forma y de amplitud. Pero hay los no persistentes, que también los, creo que los has llamado así, ¿verdad? O sea, hacemos persistente y no persistentes esa es la primera clasificación. Y luego, otra clasificación es la que te da la de amplitud, forma y. y, vale. y Para los imagínate. no persistentes, se pueden detectar. Lo, claro, igual a vosotros no os interesa tanto, porque al final que alguien sea muy, muy influyente en la red en un rato corto no, no es tan interesante, pero. ¿Tienes alguna forma de detectar los que son no persistentes? A ver, eh, en, el caso de la, en el caso de las redes sociales, date cuenta que los datos no evolucionan con respecto al tiempo. Son datos de las variables, de las 23 variables que nosotros estamos tomando, que es una foto estática. ¿okay? O sea, ahí no estás moviendo a la gente con respecto al tiempo, sino en el periodo seleccionado cuál ha sido su actividad o las características de su actividad. Con lo cual ahí no tiene sentido. Cuando hemos utilizado estos métodos eh, para detectar atípicos, si te das cuenta, en los ejemplos que he puesto de simulación... A ver, me estoy dándole para adelante, seré tonta, un momento. En los ejemplos que he puesto de simulación, si te das cuenta, hay casos donde hay outliers que no son persistentes. Pero es que el outlier no persistente Mira, el outlier no persistente se puede ver también como un outlier de forma, porque la forma es totalmente distinta. Luego, si somos capaces de clasificarlo, luego cuando tú visualizas, la, la práctica de esto es que cuando tú visualizas quiénes son los atípicos, tú ya puedes decir si es persistente o no es persistente. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, ahí tenéis mi email por si alguien está interesado o le queda alguna duda o cuestión, pues me puede escribir cuando quiera.